No hay sonidos, no se ve a nadie Y aún no es de noche Es todo silencio No hay sonido, no se ve a nadie Y aún no es de noche Es todo silencio, todo silencio, todo silencio un día estamos y quizá al otro no. Un día puede durar toda una vida. Me asomo a mi balcón y veo la vida. Delante de mí es larga, según como se mira. Según cómo se mira. Sigo respirando, luego vivo Mañana quizá, ni siquiera eso Pero, es el día de mi vida Y ahora que lo pienso Mañana quizá No hay sonidos No se ve a nadie y aún no es de noche es todo silencio Mis ojos cobran luz y se abren Es el día siguiente y sigo vivo Qué suerte tengo un día más Y luego mañana quién sabe Quizá Y luego mañana quién sabe Quizá Y no es que me esté quejando de nada, es que realizo que la vida no es nada. Es que realizo que la vida no es nada, es quizás solo un segundo recién nacido. Es un soplo y quedas en el olvido, no hay sonidos, no se ve a nadie, y aún es de noche, es todo silencio, es todo silencio, es todo silencio.